Bienvenidos al día del informativo de la televisión universitaria. Estamos arrancando una nueva jornada. ...con mucha información, temas de la sociedad... ...y ya le saludo a mi compañero, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, aquí estamos al día, como decías con UNAM Transmedia... ...muchísima información sí, hoy. Sí, la verdad que sí, vamos a hablar de enfermedades endémicas... ...porque lo tenemos al doctor Felipe Perier, ...va a hablar acerca de la chikungunya... ...y enfermedades endémicas de impacto en la región... ...así que a tener en cuenta esta nota... ...muy interesante para enterarnos de cómo estamos también... ...con respecto a esto. Así es, vamos a hablar del puerto de la ciudad de Posadas es noticia por estos días y que tiene que ver con eh, realmente una apuesta muy fuerte que hace la provincia de Misiones en eh, achicar los costos de logística y generar mayor competitividad para las empresas, ya está aquí en los estudios de Transmedia Ricardo Baviac eh, para hablar de este tema en un ratito nada más. Así es, y otro de los temas tiene que ver con la Facultad de Arte y Diseño, que van a estar haciendo una muestra eh, por el 24 de marzo, así que vamos a tenerlo en línea a Ricardo Correa, que es el Secretario Adjunto de Extensión de esa unidad académica. Así ¿Vamos que, a una pausa? Así es, dale. aquí en el informativo al día por la televisión universitaria, segundo bloque que estamos transitando de este programa y lo tenemos aquí en piso al sanitarista doctor Felipe Perier él es especialista en epidemiología y vamos a hablar acerca de este tema que estuvimos presentando en la apertura, eh, enfermedades endémicas eh, de impacto regional, tiene que ver con lo que es viral la chikungunya por ejemplo y vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo está Felipe? ¿Qué tal? Buen Gracias día. por la invitación. Bueno, eh, ¿qué podemos hablar sobre este tema? ¿Cómo estamos en, en la región? ¿Cómo es el impacto? Bueno, bien decías, las, la chikukunia en espe eh, específicamente entra dentro de un, de un conjunto de enfermedades que son las arbovirosis, sí. que son eh, enfermedades transmitidas por vectores. Esta es una de las importancias de esto, digamos, porque tenemos, eh, tenemos el mosquito eh, en la región también que lo hace también de importancia. Uh -huh. este, específicamente hoy nosotros si bien tenemos, eh, como decías vos, de, de, cuestión endémica el dengue, sí. Eh, hoy una, una de las cuestiones que, que, que tiene relevancia o gran importancia por un brote que se ha dado de Chikungunya en, la, en, la, en el país vecino, en el Paraguay, uh -huh. con casos reportados de la semana 40 del año pasado, que esto es más o menos eh, el, el mes de septiembre, uh -huh. comenzaron y de ahí se empezaron a, a generar notificaciones y eh, casos uh -huh. confirmados en el país vecino eh, que comienzan en, en lo que es el departamento central uh -huh de Paraguay y eh, en Asunción, que son los lugares por ahí eh, donde, más, eh, donde más se ha notificado al comienzo y ahora, que eso es lo que generó también la importancia eh, sanitaria en la región y la preocupación en la Argentina y sobre todo en la provincia de Misiones, que es eh, cómo, se ha, cómo han aumentado los casos uh -huh. este, y se han distribuido ya en todo el país, de la, del país hermano, eh, y afectando también a la provincia de Misiones, que ha declarado también en la emergencia sanitaria en ese sentido uh -huh. hace, hace poquito uh -huh. tiempo. ¿Hay algún tipo de mecanismo como para, bueno, protegernos de esto, evitar o alguna vacuna que se esté desarrollando, investigando? No, bueno, esa es una de las cuestiones eh, relevantes que tiene esto, que no hay tratamiento claro. específico para esta enfermedad en sí, como con el Dengue. si bien uh -huh. con el Dengue hay una vacuna, pero es muy, muy particular, digamos, sí. todavía no se utiliza, eh, no se utiliza. Este, entonces lo que te decía recién eh, son similares los cuidados eh, del dengue, uh -huh. son similares los cuidados eh, en relación al chingungunya no so, eh, es el mismo vector, es el claro. Aedes aegyptis sí. eh, o Aedes albopictus que eh, se ve acá con mayor frecuencia el Aedes aegypti el primer, el primer vector que te dije este, y las, los cuidados son los mismos cuidados eh, individuales cuidados eh, domiciliarios si se quiere y cuidados comunitarios sí, la importancia de el uso eh, del uso de repelente, de, de, ropas, de ropas largas, las personas que están más expuestas por ahí a trabajos. Uh -huh. eh, la el, el, el mecanismo del mosquito es el mismo: eh, actúa o, o pica, si se quiere, eh, comenzando el día y, y terminando. Uh -huh. Y terminando el, al atardecer, claro. son los, los momentos que más eh, se, se, se ve, digamos, el, el, el accionar de este mosquito. Este, y los cuidados comunitarios, los mismos, obviamente, es un mosquito que se cría en, en lugares donde se acumulan agua. Claro. Es decir, el saneamiento tiene mucho que ver con esto. Y obviamente una de las cuestiones eh, más importantes es el, la participación ciudadana, ¿no? porque el tema de, lo, de la acumulación de, de, de basura, digo, desde claro. una chapita de, de, claro. de gaseosa. Eh, donde se puede juntar agua. Claro, hasta bolsas de residuos. Hasta bolsas de, de residuos, sí. este, eh, cubiertas de autos. Sí. Eh, son Vemos muchos, por ejemplo, contenedores abiertos, a cielo abierto, y, y es son grandes eh, lugares donde se acumula ah, este, este vector. Así es, por eso por eso digo. Entonces, eh, y en cuanto a la participación ciudadana, sí. es, eh, digo, eh, por ejemplo, tenemos un domicilio que. Uh -huh se encarga de, de, de o, o tiene bien cuidado su domicilio, de, descarta lo, los cacharros y demás uh -huh. cuestiones que se pueden acumular, pero tenemos el vecino o algún otro vecino que no lo hace, entonces uh -huh. ya estamos en una situación medio similar, entonces uh -huh. es importante que eh, tomemos conciencia todos, participemos toda esta cuestión comunitaria, que si no, eh, sigue el avance del mosquito y, y ocurre esto, digamos esto es lo que tiene este, gran importancia que es eh, van apareciendo otras enfermedades que antes no la teníamos. Claro. Nosotros tuvimos un brote en el 2015-16 uh -huh. en Jujuy, Salta, que se, que, se, que se ubicó en esa zona nomás. Eh, hoy, años después, eh, claro, vemos que se va corriendo, del lugar de se región, va corriendo ¿no? por lo que digo, digamos. Uh -huh. Si no existe el vector, no existe la enfermedad. Uh -huh. Y la cuestión medioambiental también, que es lo que favorece... Este, bueno, nosotros tenemos mucha humedad, mucha cuestión uh -huh. este, que, que favorece el desarrollo del mosquito, entonces... Esto también tenerlo tenerlo import, eh, tenerlo claro, digamos, en, en la tríada epidemiológica que claro. llamamos nosotros, que es el, el reservorio o el, uh -huh. o, el, o, el, o el huésped, que es el ser humano uh -huh. en este caso, el vector y el medio ambiente. Claro. Doctor, eh, ¿cómo nos damos cuenta eh, los síntomas? ¿Cómo son con respecto, por ejemplo, al dengue, que lo tenemos más o menos reconocido? Eh, ¿Y cómo identificamos y cómo actuamos? Eh, si me empiezo a sentir mal, si tengo fiebre, ¿qué hago? ¿Voy a la guardia? ¿Cómo actúo? Mirá, eh, si bien es cierto, se actúa como son enfermedades similares. Sí. Eh, generalmente, cuando hay sospecha de una, generalmente en el laboratorio o en el lugar donde, donde se hace el abordaje de la enfermedad y del paciente con la, con, la, con la sospecha de este evento, se estudian todas la, las patologías vectoriales. ¿sí? Se estudia, o sea, de estas eh, arbovirosis que estábamos hablando: sí. Zika, chikungunya, dengue. Este, en, en Particularmente lo que es chikungunya. Eh, tiene una, una significación característica, es un término en, en eh, una patología africana, el término que, que quiere decir el que se encorva o lo define en una cosa así, porque eh, es, una, es una enfermedad que afecta sobre todo las articulaciones y la, la cuestión... El, el síntoma principal es eh, artralgia, y ah. mialgia y artralgia, digamos, que son muy características porque llegan inclusive a ser incapacitantes en algunos pacientes, ah. y después se ven, sí, otra, obviamente, además de la, de la fiebre que claro. es eh, que mucho, está presente mucho siempre. Dolor en las articulaciones, mucho, fiebre... Mucha fiebre, 38,5 de, de menos de 7 días de evolución, sí. eh, arterialgias y dolores, dolores articulares, sí. eh, en su mayoría esto, estos casos, aunque son, como te decía recién, inclusive llegan a ser incapacitantes en algunos casos, claro. eh, esto de menos de 7 días de exposición, de, de evolución, perdón, y está el antecedente también, que esto es importante para, lo, para los colegas, digamos que pronto están en la uh -huh. en la trinchera y hacen sí. a, y APS, eh, importante el dato epidemiológico que es uh -huh. si hubo recientemente o sea, algún, algún contacto o alguna salida con algún paciente sospechoso de esta enfermedad o que haya ido a algún lugar eh, donde tenemos estos brotes, por ejemplo, como decía recién, en Paraguay que claro. hoy están claro. los casos... Y el, el, el contagio, digamos, no es de persona a persona, sino que tiene que estar el vector eh, con las personas infectadas, ¿no es cierto? Exactamente, como te decía recién, igual que eh, igual que el dengue, digamos. Claro. Eh, la persona infectada, en generalmente en época de viremia, que es cuando más eh, florecidos están los síntomas, el mosquito, eh, este mosquito específico, no cualquier mosquito, y la de Aegypti, sí. pica a la persona infectada y ahí transmite. Uh -huh. Por eso es importante, bueno... Eh, entre otras cosas, desde el punto de vista clínico, la sospecha claro. y la notificación para el, el accionar también. Por eso también es un trabajo en conjunto y un trabajo articulado entre el, el médico que está ahí en, en sí. haciendo atención primaria o en, la, o en el consultorio sí. o, en la, o en la guardia y poder ahí, a partir de ahí, activar todo el sistema el sistema sanitario, que es el que se ocupa después de el abordaje del caso, la vivienda... Las zonas, las zonas aledañas, uh -huh. los casos sospechosos y la búsqueda, ¿no? Claro. Por último te pregunto, sí, sí, eh, como, eh, ¿qué medicación se da para, para aliviar los síntomas? Y habitualmente es eh, también eh, cuestiones eh, febriles, sí. eh, paracetamol se suele dar en este caso. Uh -huh. Por ahí, yo a veces eh, la gente por ahí se, se, se enoja muchas veces con, uh -huh. con el médico porque me dio paracetamol y nada más. Es que no, no hay mucho, mucho claro. más tratamiento que ese, más que... Cursar el cuidado y el control, porque claro. después de estas enfermedades sí este, pueden evolucionar, que la mayoría evoluciona favorablemente, y la eh, y el control de los, de los siguientes días. Una cosita más para decirte, porque sí. la importancia del chikungunya acá, porque se ha visto algo que no se ha visto... En los brotes anteriores, que es que afecta mucho a los neonatos y a los adultos mayores de 65 años. De hecho, en Paraguay han muerto muchos eh, muchos recién nacidos y se ha visto que hubo un contagio desde la madre embarazada que se ha contagiado en los últimos días del, uh -huh. del, del embarazo sí. y ha nacido ya el bebé con este síndrome febril. Así que bueno, a cuidarnos entre todos. A cuidarnos entre todos. exactamente. Muchas gracias, doctor. Por favor, a ustedes. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa aquí en Alíes y ya seguimos con más. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y en este caso vamos a hablar del puerto de la ciudad de Posadas, de esta fuerte apuesta que hace la provincia de Misiones justamente en pos de lograr un mejor precio para los fletes y obtener mayor competitividad para las empresas. Está con nosotros el abogado Ricardo Bavia, que es el administrador de APSA, la Administración Portuaria de Posadas. Para hablar justamente de este hito que ha marcado la provincia de Misiones en cuanto a tomar la posta del puerto de la ciudad de Posadas, invertir en lo que es la parte de, de maquinaria, de equipamiento, pero además la operación, el fletamento, como se dice en términos portuarios. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido aquí a Trasmedia. Gracias por la invitación. Un buen día que tengan. Bueno, eh, se produjo ya el envío de la primera carga. Ya el puerto está operativo, eh, hoy justamente se dio también otro paso muy importante que tiene que ver con el cabotaje, que sería algo así como el movimiento interno de carga, ¿no? Así es, así es. Ya estamos en la segunda, en la segunda carga, salió hace 15 días, salió la primera carga, ahora estamos iniciando la segunda carga, que sale hoy justamente del puerto de Posadas, eh, llevando 20 contenedores de, de, de pasta celulosa de Arauco, así que son más o menos 600, 600 toneladas, y estamos ¿sí, trabajando con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, estamos trabajando en lo que es la carga de, la carga de cabotaje, que sería eh, el movimiento interno de mercadería. La mercadería con origen nacional y con destino nacional. ¿sí? Hoy lo que estamos transportando, lo que ha hecho hasta ahora la administración portuaria a través de, de eh, la provincia, a través de la administración portuaria, es mover la carga de exportación. ¿sí? Ahora estamos queremos sumar esta carga de de, que, que técnicamente se llama removido, digamos, para, para comenzar a darle mayor dinámica a nuestro puerto y para también para eh, lograr eficiencia en los costos. O sea, tenemos intenciones de subir, porque hoy, hoy nuestros contenedores vienen vacíos. La idea es que suban también cargados, la posibilidad claro. de que suban cargados. Eso de, de ocuparlos, digamos, genera una reducción de, de costos. Sí, ¿no? sí, sin, sin duda, sin duda, porque es eh, la locación del espacio de la bodega también podemos hacerlo de su vida, así que reduciría nuevamente los costos logísticos. Hoy cuando hablamos de eh, la sacada de productos hacia el mundo, ¿cuál es el recorrido que se hace a partir del puerto de Posadas? Sale del puerto de Posadas, va hacia el puerto de Rosario, donde hace una transferencia, toma un feeder y se va al puerto de Montevideo y allí a su destino final del mundo. Uh -huh. ¿Cuántas empresas han optado justamente por operar con el puerto con esta metodología? Y hasta ahora tenemos cuatro empresas que han ya, ya han operado con, con nosotros en estas en esta cargas. Y, y están, sí, próximas a, a, a operar otras empresas que están interesadas, están en cuestiones, como siempre digo, no están armando su, rearmando su logística interna, porque esto es un cambiar, eh, un statu quo de, del, transporte, del transporte terrestre que tiene, que tiene más de 40 años, que está muy aceitado en la provincia. Y bueno, es también un, un cambio en la cabeza del exportador de, de, de tomar esta alternativa logística, bueno, eso es la idea ahora, es convencerlo a los otros, a o, a los otros exportadores a que se suban a, a este... Es importante destacar lo que hablábamos hoy antes de salir de aire, Ricardo, esto del cambio de paradigma, ¿no? un cambio cultural, por ahí, el cambio de chip, como decimos. Sí, sí. El hecho de significar que una un barcaza equivale a 70 camiones circulando. Sin duda, eh, sin duda. Eh, sí, sí, con sí. lo que implica en cuanto a costos, polución ambiental, eh, mm. la reducción de episodios viales, o sea, son menos sí, camiones sí. que están circulando... Y además eh, es un tránsito absolutamente seguro, es un tránsito quizá eh, en términos de, de tiempo más rápido también el, el puerto, ¿no? Sí, sin duda. En el, hoy en el mundo se habla mucho de la huella de carbono, que es, es muy importante, aunque, no, aunque por ahí nosotros todavía no, no, tenemos, no tomemos dimensión de esto, pero los productos en Europa que entran eh, con, con un menor impacto en la huella de carbono. Eh, eh, tienen mayor, o, o inclusive las empresas que, que, que, que, que han adoptado por, por los sistemas que tengan mayor impacto de huella de carbono, eh, tienen hasta subsidios blandos, créditos blandos, créditos verdes que le llaman. O sea, y Estados Unidos, eh, en Estados Unidos eh, de a poco se va implementando esto. Eh, nos contaban sobre todo la gente de los del TEC que ellos importan a Estados Unidos, que Estados Unidos hoy está, mira, eh, con, ve bien, digamos, la carga que viene con, con, con menor impacto en la huella de carbono. O sea, claro. Esto es, es algo importante. Digamos. Es una carga que nos generó una polución ambiental, es como una suerte de certificación también. Exactamente. ¿no? Y más aún la provincia de Misiones, que es una provincia caracterizada por el cuidado del ambiente, la biodiversidad. Hoy justamente eh, reflotábamos un tema, el, el Ministerio de Cambio Climático, que está próximo a cumplir tres años, es el único en Latinoamérica. Estamos trabajando con los bonos ambientales, con la gestión ambiental, por ello también esto de la huella de carbono es una insignia que tendrá la provincia y sus productos en el mundo. Sí, sin dudas, sin dudas. Por eso las empresas están optando también en, en, en relación, digamos, a la misma política provincial. Y en, en defensa de esto, están la, la, la, los exportadores están tomando uh -huh. conciencia. Ricardo, en lo que es el cabotaje esto que, que arrancó hoy justamente, hay muchas empresas también interesadas que están consultando, viendo un poco. Sí, nosotros hemos trabajado desde... Años atrás estamos trabajando con, con algunas empresas con, con interés. En la provincia mismo, Aguas de las Misiones siempre tuvo interés en, en llevar su producto vía, vía fluvial. Ahora vamos a retomar esos diálogos porque estamos trabajando en la posibilidad de hacer esto. Eh, antes, eh, por ahí no, no, no tocábamos tanto porque no. Los trámites burocráticos de hacer, eh, o los trámites aduaneros de hacer esta de este cabotaje, es prácticamente similar a lo que es una exportación, entonces estuvimos con, con funcionarios de la provincia, con el, el contador, el ministro Zafrán, estuvimos en, en, en aduanas en Buenos Aires viendo la posibilidad de reducir, de reducir estos, estos estas gestiones digamos en aduanas como para que sea más ágil lo que es el cabotaje, eh, que en términos técnicos, como te decía, se llama removido, ¿no? eh, hacerlo un poquito más ágil, sin muchos trámites, como para que se pueda dar esto de la misma forma que se da el camión, eh, de forma ágil y eficiente. Así que estamos trabajando en eso. Hay muchas empresas, eh, hoy principalmente una de las más interesadas es la empresa Loma Negra, que, que, ya, que ya viene en la provincia eh, con casi 2.000, 2.500 toneladas de cemento. Hoy quiere sumar 1.000, 1.500 toneladas más, que estamos hablando de prácticamente una barcaza, de 60, 70 contenedores y quiere, quiere eh, optar por esta por esta vía, digamos, quiere subir el cemento por esta vía, y bueno, estamos trabajando en eso. Ajá. O sea, ahí los contenedores no vendrían vacíos, exactamente no el viaje. Exactamente, la, la idea es lograr esa eficiencia, en, y en, en que, los, que los contenedores que hoy suben vacíos, suban con carga, y, y en este sentido, obviamente, vamos a volver a reducir costos. Ricardo, ¿es importante las gestiones que se hicieron? Bueno, lo decíamos hoy, es histórico, inédito, esto que una provincia se ponga al hombro la, la cuestión de la adquisición del equipamiento y operar, digamos, el puerto. Eh, ¿La ampliación de la hidrovía también es un valor agregado que va a tener el puerto de Posadas? A futuro. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la, la, la ampliación de la hidrovía significa el mantenimiento, el dragado, y el balizamiento de, de la vía navegable, que es lo que nos va a dar a nosotros mayor agilidad en, en, el, en, en el desplazamiento de nuestras barcazas, digamos, que va en reducir eh, nuevamente, todos estos son costos, uh -huh. o sea, cuanto menos tiempo de navegabilidad tenga la, la barcaza, es menor combustible, eh, son todas cuestiones que suman al momento, digamos, de, de hacer números. Claro. Y, y todo esto es en beneficio de la carga. ¿Hasta dónde se extendería la hidrovía si se cumple este proyecto que largó la Nación? La hidrovía, la intención del Gobierno Nacional, uh -huh. a través, o sea, a, yo siempre destaco, eh, uh -huh. esta... esta, esta determinación que toma el Gobierno Nacional fue a solicitud de la provincia. Nosotros venimos, integramos tanto el Consejo Federal de Hidrovía como el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable y a través de, de, de los reclamos o de, los, de las solicitudes que hizo el Gobernador de la provincia al, al, al Consejo Federal de Hidrovía se incorporó, digamos, eh, o se va a modificar el decreto extendiéndose la, de la hidrovía desde donde llega hoy, que es el kilómetro 1240, confluencia, hasta... En la, en, hacia el norte hasta el río hasta el río Azul o sea que se podrá la carga desde allá también sí, sí <risa> siempre que tengamos puertos habilitados comerciales, nosotros hoy en la provincia tenemos puertos en Posada habilitados, digamos y el segundo puerto comercial es el puerto Santana uh -huh. que aún no está habilitado uh -huh. pero está en agenda de la provincia habilitarlo claro. en, en otros parámetros porque el puerto de, de Santa Ana es un puerto granelero no es multimodal como es de Posada tiene un muelle tipo de cinta como para hacer amarraderos y hacer a granel digamos Ajá. eso acercaría digamos más la carga sí sin duda sin eh, duda eh. sin duda uh -huh. también ahí tenemos grandes proyectos para hacerlo con paraguay inclusive con brasil si se llega a concretar el puente eh, sería una salida importante. Eh, en, en términos de costos, digamos, salir hacia Montevideo, salir por Rosario, eh, Rosario es mucho más económico, ¿no? Para las empresas. Eh, <tose> sí, nosotros, en realidad, por ahí nosotros siempre decimos, nosotros hoy salimos por Rosario por dos cuestiones. Uh -huh. Primero, porque las barcasas que tenemos son barcasas fluviales, no pueden ir directamente a Montevideo, tienen que hacer sí o sí el transbordo en, en Rosario. Y segundo, eh, porque en definitiva, yo siempre ac aclaro eso, ¿no? Nosotros logramos un acuerdo con la, con la, con la línea marítima MSC. Eh, MSC es la primera marítima, línea marítima más grande del mundo. Eh, entre MSC y MERC son las dos más grandes de las líneas marítimas más grandes del mundo. Eh, que MSC haya decidido venir a Posadas, para nosotros fue lo que disparó o lo que nos dio la posibilidad de operar en posada, porque... Eh, si, si la línea marítima no opta por ir a un puerto y podés tener el puerto más lindo, más... Eh, el caso Tec Plata, claro. Tech Plata tiene un puerto bellísimo, y, pero casi no tiene carga porque es una sola naviera la que llega a Tec Plata. Bueno, en el caso nuestro, hoy tenemos eh, a MSC que viene a Posadas, que es la que decidió, y MSC es la que en definitiva decide dónde yo tengo que dejar los contenedores. Entonces me dice, vos vas y dejás tu puerta, eh, los contenedores que tomás de la línea MSC en el puerto de Rosario. Claro. Y ahí nosotros hacemos el bordo a Montevideo y salimos. O si no, la segunda opción era ir hasta Exolgan, pero ya o sea, Exolgan nos queda ya sobre... Hay que salir a, a, a, a marea oceánica y ya se dificulta con nuestras barcas, que son claro. fluviales. Es otra operatividad. Ya. Exactamente. Ricardo, muchas gracias por visitarnos aquí en la UNAM. No, por favor, gracias a vos por la invitación y a disposición. Bueno, y te hablamos. pronto a... Perdón, esperamos pronto para Sí, vamos que... a ir a mirar el puerto, que está muy lindo y además lo hablábamos aquí con Ricardo, todo lo que eso implica para una ciudad, ¿no? Las grandes ciudades del mundo que tienen puertos han crecido en función a todo ese emprendimiento y lo que va, se va a ir dando paulatinamente, lo que se ha logrado en 15 días, un poquito más, ni un mes, sí, y sí. ya estamos hablando de un cabotaje interno. O sea, hay, hay para más acá, el puerto. es Esto es el comienzo, lo hablábamos aquí con Ricardo Baviac, a quien agradecemos por la visita, y nosotros seguimos al día por un UNAM medio Estamos aquí en Al Día, el Informativo de la Televisión Universitaria y vamos a presentar ahora una nota de nuestro compañero Juan Carlos Furlán eh, que habla acerca del cuidado del medio ambiente con su segmento sociedad orgánica. Estamos en la localidad de Campo Grande. Estamos en uno de sus tantos parajes y bueno, estamos eh, siendo testigos de lo que abunda en esta zona de la provincia de Misiones, que son plantaciones de té. También hay muchísima hierba pero el té es una de las plantaciones que más se encuentran en la zona y es algo que realmente nos interesa empezar a mostrar porque lamentablemente hay demasiada ignorancia ...en todo lo que hace a la producción de alimentos en, en general... ...y en particular la del té. Esto que están viendo, que es casi una libustrina... ...denota que ha sido cosechado hace muy poquito... ...y parte del tratamiento de, de, de exigencia que tiene este cultivo... ...para poder llegar a la cosecha... ...implica aplicar muchísimo glifosato... ...como para que a la hora de que la máquina pase uno se pueda asegurar de que la cosecha no lleve malezas. Dado que si lo que cosechamos tiene retazos de maleza, nuestro producto eh, tiene menor calidad y por lo tanto menor precio. Un menor precio que viene encima a deteriorar el precio global que de por sí ya es muy malo. Hace poquito, como ustedes saben, se cerró un nuevo precio para el té de 16 pesos el kilo. Esos 16 pesos, créanme, que no alcanzan para nada. Para mantener esta producción, con todos los insumos químicos que necesita, para sacar un producto de mínima calidad, para soportar el cambio climático, la falta de lluvias, la desertificación del suelo, es decir, para poder sacar un cultivo mínimamente aceptable, hoy tendría que estar rondando cerca de los 30 pesos el kilo para no salir perdiendo plata. Sin embargo, hoy el precio oficial es de 16, se está trabajando a pérdida poniendo en riesgo no solamente la salud de los suelos, sino también la salud de estos pequeños productores que ya no ven rentabilidad en su producción, ya no es un negocio seguir produciendo esto y son cada vez más los casos que vamos encontrando de productores que eligen gastar sus últimos ahorros en alquilar una topadora para levantar absolutamente todo. Plantaciones de té que tienen en la mayoría de los casos más de 50 años, 50 años que han deteriorado enormemente el suelo. 50 años que han logrado que la vida que debería abundar en un suelo como el de Misiones ya prácticamente no exista y por lo tanto en la zona se esté aplicando no menos de 250 kilos de urea por hectárea, lo cual es un disparate, señores. Y se está aplicando esa cantidad porque no se está alcanzando a aplicar las cantidades que están sugiriendo que se apliquen de parte de nuestros queridos técnicos. Los técnicos hoy están sugiriendo aplicar 500 kilos de urea por hectárea. No solamente es imposible costear eso cuando la bolsa de 50 kilos está sobre los 11.000 pesos, sino que fundamentalmente lo único que vamos a conseguir va a ser una cosecha explosiva de brotes absolutamente desquiciados que nos va a permitir un bulto relativamente importante en una primer cosecha, pero que dado que fue impulsado por los fertilizantes químicos, esa gran cantidad que yo pueda cosechar gracias a esa implementación masiva de fertilizantes químicos, no pesa nada. No pesa nada. ¿Y saben qué? Al productor se le paga por kilo. Entonces, independientemente de que yo pueda sacar un montón de hojitas nuevas, un montón de brotes nuevos gracias a la aplicación de fertilizantes químicos, sigo perdiendo plata. Porque a la hora de yo poder comercializar mi té, lo que voy a encontrar es que Pesa lo mismo o menos incluso de lo que pesaba sin aplicar esos fertilizantes. El suelo está absolutamente agotado. La tierra está absolutamente agotada y el cambio climático simplemente es una cereza en la torta. Es un sistema que colapsó el agronegocio basado en los fertilizantes químicos, en los herbicidas, basado en matar la vida para producir vida. Señores, para producir vida no se usa la muerte. Para producir vida se propicia más vida y solo la agroecología puede hacer eso. Y si quieren ver el drama que se encierra aún a pesar de todo lo que ya les conté, quiero darle un simple ejemplo. Hace poquito estuvimos en la provincia del Chaco denunciando cómo había una plantación de soja en frente de una escuela. Y eso es el agronegocio. Es criminal y es insensible. Y hoy, en la provincia de Misiones, en el en la localidad de, de Campo Grande, en uno de los tantos parajes que tiene nuestra querida provincia, tenemos este hermoso teal en el que se han aplicado litros y litros de fertilizante de herbicidas, como el glifosato, como el glufosinato. Acá no sé si la cámara le va a hacer justicia, pero hacia allá hay una cuenca, de manera que todos esos productos químicos están yendo por la cuenca, en el subsuelo, están yendo, ¿no es cierto?, a las napas. Señores, acá enfrente de este teal tan bonito, tenemos una escuela. ¿Sí? Una escuela satélite en la que asisten los hijos de estos pequeños productores. El agua que toman en esa escuela... Es agua de una perforación. ¿Saben dónde está la perforación del agua que toma esa escuela? En la cuenca. Y acá en la escuela... ...vinimos hoy a dar una charla... ...acerca de la importancia de la agroecología... ...para poder empezar a cambiar la cabeza de nuestros pibes... ...de los más jóvenes... ...y para poder empezar a hacer las cosas... ...de una manera más inteligente y menos estúpida. Pero aún así... Cuando uno deposita la confianza en los más jóvenes, esos, esos, esos chicos hoy están corriendo riesgo de vida porque el agua que están tomando en la escuela, donde nosotros pretendemos darle una educación distinta, está envenenada con glifosato. Si hay alguna autoridad pertinente que siquiera le importe un poco esto, estaría como de re bueno que tomen cartas en el asunto porque debiera estar absolutamente prohibido que se aplique venenos y herbicidas enfrente de una escuela así que espero que este pequeño video sirva no solo como denuncia, sino como un llamado de atención porque uno se cansa de ver tanta estupidez y ya le empieza a tomar el gusto a denunciar y no está bueno no está bueno así que hagamos algo para que esto cambie y pronto nos vemos en la próxima Pasábamos de esta manera el segmento de Juan Carlos Purlán Sociedad Orgánica comentándonos acerca de cuestiones del medio ambiente, cómo cuidarlo y demás temas que nos trae siempre muy interesante en esta sección. Eh, vamos a recordar las redes donde nos podés seguir a través de la página, por supuesto, transmedia.unam.edu.ar con toda la mediateca disponible, podés, podés vernos en vivo también eh, a través de la página. Eh, hay una, una ventanita que se Te ve en vivo y puedes seguirnos ahí. Eh, también a través de las redes sociales, eh, Instagram, eh, nos encontrás como Unam Transmedia, nos encontrás en Facebook también, donde vamos publicando los distintos segmentos de entrevistas, charlas que vamos teniendo aquí en el informativo y en los distintos programas que tiene la programación de la televisión universitaria. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la Televisión Universitaria Misionera y vamos a hablar con Ricardo Correa, que es Secretario de Extensión Adjunto de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones en la ciudad de Oberá, porque justamente vamos a abordar eh, el tema de una muestra que se va a inaugurar próximamente. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, desde aquí desde de Transmedia, te saludamos. Bueno, eh, Ricardo nos va a comentar justamente de qué se trata esta muestra eh, que se va a habilitar próximamente y que tiene como eh, título Memoria, imágenes robadas, imágenes recuperadas, volver a las islas eh, eh, esto, Le vamos a preguntar también a Ricardo por qué el título, ¿no? Porque es muy llamativo, es el 24 de marzo, pero tiene a su vez una asociación el título con el 2 de abril Ricardo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, ahí buenos días y si sí, hay ahí, ahí escucho bien. Bueno, te queríamos preguntar antes de hablar de de, yeah. sí, de, la, de la muestra, Ricardo, ¿por qué el título de Memoria, imágenes robadas, imágenes recuperadas, volver a las islas? ¿Por qué se asocia lo del 24 de marzo con el 2 de abril? Eh, bueno, en, en este sentido, el título por ahí hace un poco también de... El mes, nosotros venimos desde la Facultad de Diseño hace años, venimos como manteniendo una línea en relación a la memoria, que, que lo nucleamos a través de un proyecto de extensión que lo denominamos Derecho de Militancia, donde trabajamos en, en, en distintas fechas en marzo. Eh, que son, eh, Una es el 8M, el 8 el Día Internacional de Mujeres Trabajadora, el 15 de marzo, que acá en Oberá se conmemora el, el, la masacre de Oberá, y bueno, el 24 de marzo y este año también le sumamos el 2 de Abril, en este sentido de también eh, conmemorar la memoria en esta fecha. Eh, y en especial eh, también este nombre eh, hace referencia a los nombres que tienen, porque son dos muestras, dos muestras en una, eh, que, que, que dialogan de alguna manera y son dos muestras eh, itinerantes del Museo de Arte de de la Comisión Provincial por la Memoria, que la gestionamos a través de ahí. Eh, entonces vi, vienen las muestras y a través de eh, la, la, la conexión de, de la memoria y la búsqueda de, de, de verdad y justicia, es como que pueden dialogar estas dos muestras que, que, se, que se están inaugurando. Bueno, eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar, digamos, eh, eh, quienes vayamos a observar esta muestra? Eh, cómo, ¿Cómo está compuesta? Yeah. Bueno, por un lado tenemos eh, la de imágenes robadas, imágenes recuperadas que es, es una selección de, de fotografías de archivo que es del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense que lo que ilustran es, eh, son fotos fotos de que los agentes justamente de, de esta Dirección de Inteligencia eh, iban marcando a eh, distintos militantes sociales, políticos, gremiales y entonces como que, que en esos archivos uno puede ir viendo cómo iban señalando, marcando, eh, haciendo referencia de quiénes eran como para poder a posterior hacer, eh, o sea, perseguir y, y, y, nada, y, de, y desaparecer a, a, estos, a estas personas. Y en diálogo con eh, la de volver a las islas, eh, que no, no es tanto una muestra, eh, también muestra una muestra fotográfica, que no es tanto sobre lo que pasó ahí, sino, sino más que nada eh, es como eh, esta muestra surge en los 40 años de, de la Guerra de Malvinas, por, por lo tanto, por ahí muestra también, es como un pedido de lucha, un pedido de justicia en relación a, a, que, a que esos oficiales que condujeron a, a la guerra de alguna manera disciplinaron a los soldados de la misma manera con... Con, con la que hicieron en, en los campos de concentración en, durante la detención de la última dictadura. Esa es la relación que hay entre, entre ambas muestras, de alguna manera. Entonces, por un lado, nos encontramos con eh, estos archivos de, de la Dirección de Inteligencia, eh, y por otro lado, estas, dialogan con estas fotografías de eh, tres momentos eh, fundamentales, que es como el antes, el durante y el después. Es esa vuelta a las islas eh, donde, bueno, había justamente ido el presidente de la comisión, que es el Adolfo Pérez Esquivel, que es el premio Nobel, que es como el presidente, y bueno, vuelve a las islas y, y se, se da como un, un diálogo desde, desde ese después, ese volver. ¿Dónde va a estar la muestra eh, y hasta cuándo, Ricardo? Bien, bueno, la muestra se inaugura el jueves, eh, eh, jueves 9 de marzo, eh, a las 18.30 horas, eh, en el Museo de la Facultad de Arte y Diseño, que está sobre el sitio hasta eh, 139, en la facultad, en el campus de la Facultad de Arte y Diseño, y se va a extender hasta la semana del de 7 de abril, justamente. A posterior del de, eh, 2 de abril, bueno, ahí va a seguir una semana más. Eh, hasta, hasta ahora está planificado eso. Bien, Ricardo, muchas gracias por esta comunicación con UNAM Transmedia. Que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día. Bueno, de esta manera hablamos con Ricardo Correa, que es el secretario adjunto de Extensión de la Facultad de Arte y Diseño de la Ciudad de Oberá. Adelantaba esta muestra, memoria, imágenes robadas, imágenes recuperadas, volver a las islas, que se habilitará el próximo jueves a las 18.30 en el Museo de la Facultad de Arte y Diseño. Sito en Tino, gasta 139 de la Ciudad de Oberá. Seguimos al día. Y al día ya en el último tramo de este programa que estuvo muy nutrido con mucha información de interés general, información universitaria Flor, Sí, también. sí, me interesó mucho el tema de eh, los cuidados ante las enfermedades vectoriales hay que tener mucho cuidado con los elementos, por ejemplo, los cacharros, que siempre decimos eh, cuidar que no se junte agua, porque ahí está el reservorio de los vectores. Claro, y además, eh, muy claro el doctor Perier con lo sí. que planteaba. Hoy veíamos un titular también con el tema de la leishmaniasis, ¿no? Sí. La pidaria revelación de un veterinario que hablaba de dos de cada diez animales que tienen efectivamente leishmaniasis, también parte de lo que son estas enfermedades vectoriales que, como decías, uh -huh. hay que cuidarse. Sí, así ¿no? es. Y bueno, lo del puerto también. Lo del puerto, oh. muy interesante. Uh -huh. sí. Muy interesante, lo que genera para la economía de la provincia de Misiones uh -huh. y lo que va a generar en materia de competitividad también. Así es. Bueno, y otros temas relacionados con la universidad. Así que ha pasado este programa. Como siempre, el informativo de la televisión universitaria. Nos, nos despedimos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Dale. Buenos días.